Master, ¿pero cómo funciona la esma exponencial con los fractales? ¿Cómo es que yo puedo encontrar la tendencia? ¿Cómo es que yo puedo coger estos movimientos tan fuertes? ¿Cómo le hago para agarrar 500 pips? ¿Cómo le hago yo para leer que digamos en un día, por ejemplo en una semana? Aquí dice una semana. ¿Cómo hago para saber que esa semana se va a mover casi 400 pips? ¿Cómo hago yo para saber que esta semana... Estas dos semanas, por ejemplo, aquí va a lateralizar. ¿Cómo le hago, Master? Bueno, el día de hoy te lo voy a explicar de la manera más simple posible. Y simplemente yo utilizo los fractales porque son los que me indican. Por ejemplo, aquí es un fractal mensual donde se encuentran los altos y bajos confirmados. Es decir, este fractal a nivel mensual ya está confirmado. Yo vengo, lo marco y veo que cerraron dos velas por debajo de ese precio. Entonces es un fractal confirmado mensual. También puedo marcar rápidamente el fractal de aquí. Y puedo entender que mi ESMA exponencial va por debajo. Va por debajo del precio. Pero aquí es donde entra también que llega a una zona de demanda. Digo, de oferta. Acá hay una zona de oferta súper fuerte. Entonces marco esta zona de oferta. Porque el mercado se rige por la oferta y la demanda. La fractalidad. El móvil... La, la, la media móvil exponencial nos dice hacia dónde va el precio. Va pegadito al precio. Entonces, marcamos esta zona de oferta. La voy a marcar de color verde. Nos encontramos en el capjp dentro del mercado de Forex. ¿Qué estamos buscando? La fractalidad del precio para luego ver cómo es que la ESMA aquí empieza a funcionar. Aquí hizo impulso, retroceso. Lateraliza y luego vuelve a empezar a realizar otra vez su impulso. Entonces la esma nos indica que esa tendencia es fuerte, que esa tendencia es exponencial, por eso se llama esma exponencial. Listo. Entonces ya después de saber esto, yo sé que el precio ya va por muy encima, ya va muy arriba, ya va con mucho momentum. Entonces obviamente tiene que haber un retroceso fuerte en el mercado. Aquí ya me puedo bajar a semanal. Entonces ya puedo marcar de esta zona de aquí. De color rojo. Entender que cuando se choque el precio aquí va a ser un retroceso posiblemente mucho más fuerte. Porque está quitando una zona de demanda. Una microzona de demanda. Que va a hacer que el precio se devuelva y toque nuestra ESMA exponencial de 14 periodos. Gracias a la fractalidad. Podemos entender que acá hay un impulso semanal. Y que por tanto tiene que haber una retracción de manera natural en el mercado. Semanal Para luego seguir ese impulso semanal, seguir esa tendencia que posible, ca posiblemente cambie a una tendencia bajista a nivel institucional. Recuerde que estamos hablando de la acción del precio a nivel institucional. También marco esta zona de aquí. Siempre las, los precios son quitados, anota esto trader por favor, son quitados cuando el precio lo arrebasa, lo perfora. Es ahí cuando la zona es eliminada. ¿Listo? Es ahí cuando el precio también se retrae a nivel fractal. Impulso semanal, retroceso semanal, donde va a crear otro, posiblemente otro fractal semanal, es decir, un bajo más bajo que el anterior. Aquí es donde sí funciona la tendencia del mercado después de que el precio manipulado en toda esta zona de aquí. ¿Por qué el precio manipula tan agresivamente, master, Pues porque el precio está siendo un fractal mensual, es decir, está siendo un alto mensual. Por tanto... El proceso de manipulación va a ser más grande y más letal. Esto es importante que usted lo entienda para no caer estos en los errores. Obviamente, yo lo profundizo más en la mentoría que le doy a mis estudiantes, ya que toman las señales, etcétera, Porque me interesa que tomen las señales bien, me interesa que tengan resultados exponenciales. Por eso yo utilizo la ESMA exponencial y los frac. Porque yo necesito tener indicadores dentro de mi gráfico que me brinden claridad No que me validen las formas Porque yo aquí puedo ver, aquí alguien en, en mensual puede ver un doble techo Preste mucha atención a esto por favor, doble techo Pero si alguien se baja semanal puede ver un triple techo Aquí es donde se me pierden traders, aquí es donde no tiene sentido, el, simplemente el, el mercado está creando un alto mensual y para eso cambia de ritmo, si él lo necesita va a manipular las veces que quiera de arriba abajo sin formas. Cada fractal de color rojo, le recuerdo, es semanal. Cada fractal de color dorado es mensual. Y esta es nuestra esma exponencial de 14 periodos. Por favor, usted compare para que dejen de perder el tiempo con esas estrategias de formas. Son estrategias arcaicas, ¿ya? Son estrategias arcaicas. Fíjese aquí la manipulación. Cuente los puntos a nivel fractal. Cuente cuántas veces se fue de arriba a abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Acá ya empieza a crear fractales a nivel semanal. 5, 6, 7, 8, 9. Es diferente al de acá. Por eso es que muchos mentores no ponen los fractales porque se van a perder, porque ya no pueden buscar formas, porque ya no pueden buscar el patrón yo no sé qué, el patrón yo no sé qué, sino que es la fractalidad. Pero como yo sé que usted es un trader que quiere tener resultados que es exponenciales, me le va a dar like al video para yo seguirle dando esta información de manera totalmente gratis, gratuita a través de este canal. Es importante que active la campanita de notificaciones. Ahí es cuando yo me bajo a diario y yo ya puedo entender, por ejemplo, esta zona de acá, trader, era una zona donde el precio la rebasa, era una pequeña demanda. Lo rebasa para sostenerse, mire la ESMA exponencial encima de 14 periodos, para luego impulsarse. ¿Cuántos días? Porque esto es importante. ¿Cuántos días se quedó aquí lateralizando? Ocho días, una semana total. Si yo me voy a parte semanal, puedo ver las dos velas semanales que se muestran ahí. Esta y esta. Es decir, que se creó, se quedó una semana, esta lateralizando, y luego la siguiente semana fue que empezó a decidir. Fíjese cómo la ESMA exponencial va por encima. Y aquí toca el precio, toca las velas. No los patrones, no las formas, no. Toca la EMA. Si yo me voy a diario, puedo ver que es un fractal diario aquí. Luego de que creo otros dos fractales aquí abajo... Díganme qué forma hay acá. Acá simplemente hay un, un impulso, una manipulación al, del precio diferente a la de acá. Mira que acá lo hizo 1, 2, 3, 4. Esto es información de altísimo valor. O sea, literalmente esto te cambia el trading si simplemente tú pones los fractales y pones la gráfica como yo la tengo. Acá en cambio hizo 1, 2 y luego hizo el tercero acá y bajó. Es decir, que este proceso fue más largo. ¿Por qué fue un proceso más largo, Máster? Pues porque está creando un alto semanal. Vuelvo y digo, acá no hay patrones. Hay simplemente una manipulación del precio que va de lado a lado para completar fractales. Fíjese aquí. Fíjese, por ejemplo, aquí. Es muy diferente al de aquí. Es importante contar el tiempo y el espacio porque... O si no, uno se mete ahí va perdiendo y va perdiendo. 15 días aquí metido, 15 días, 15 días. Trader, 13 días aquí metido. En cambio, mire, aquí solo baja por 3, por 2, por 2 días, por 2 días de manera letal. Uno, 2, cae, pero luego lateraliza la mayor parte del tiempo. El mercado manipula la mayor parte del tiempo y luego se vuelve a impulsar. ¿Qué viene a hacer acá? Va a venir a hacer una retracción diaria. Es lo más posible. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo saber? Porque está eliminando esta zona de aquí. Tiene que haber una retracción para venir a tocar la esma en, en semanal. Que es donde vendríamos a ver una lateralización diaria. Esto nadie se los explica a traders. Todo el mundo les cobra mucho dinero por eso. Yo lo único que hago en mi mentoría es profundizarlo estar a la mano suya para que usted sea un buen trader, para que siga los parámetros, porque son muchas variables, ¿ya? No me gusta dejar a mis estudiantes solo, me gusta llevarlos de la mano. Luego más adelante en el canal de señales pueden copiar mis señales, ¿ya? Para tener resultados en cuentas reales, pero primero tienen que pasar por el proceso, ¿listo? Entonces, aquí está esta zona, va a eliminar después esta zona, es decir, que el precio va a ser algo así. Lateraliza a nivel institucional, baja en Forex, porque esto es Forex, por eso es más agresivo la manipulación y luego va a seguir cayendo. Es lo que yo intuyo. Obviamente toca esperar a que llegue a las zonas para ver cómo reacciona, pero es lo coherente porque viene de un alto mensual. ¿Listo, trader? Bueno, trader, si te ha gustado el video, dale like al video, suscríbete, recuerda ir al JPG y hacer exactamente lo mismo. Espero este video esté saliendo lo más pronto posible. Nos encontramos en Navidad, pero yo no dejo de hacer contenido para ustedes. Les envío un abrazo muy fuerte. Por favor, mucha disciplina, mucho estudio. Puedes agregarte a la comunidad aquí abajo y preguntar lo que quieras a nuestra comunidad y en Facebook. Y nos vemos en un próximo video trader.